Antes cuando venimos había eh, mucha comida, eh, había el río, tenía muchos pescados, había mucho que comer, no se carecía de comida. Más árboles. Eh, el río está bien limpio, no estaba contaminado, todo estaba bien. Mis hijos les gustaba andar en el río bañándose. Los niños también aprendían a nadar porque se iban al río con los papás y ya se iba la pareja y todos los niños ya, ya pescaban, hacían el caldo y los niños se bañaban y las señoras lavaban y era toda una recreación en ese tiempo. Aquí era bien bonito, ¿eh? porque había de todo. habían hierbas de, para comer uno, había... El plátano era sano, se puede decir, porque no se fumigaba como se gomiga ahora. El río nos producía pescado. Tenían el platanal, maíz, todo eso se levantaba. Sí. La hierba se encontraba así, como monte. También antes se sembraba el maíz, frijol y yuca, todo, camote, todo lo que uno quería sembrar para comer. Así cultivaban su siembra ellos y ya tenían, se vendía. Se vendía así, por ejemplo, aquí entre mismo se, se compraba uno el maíz, así que uno tenía y otro no, y así, se vendía. Sí, y ahora no. Ahorita hay que buscar el maíz hasta en la blanca, para, porque traen el maíz del otro lado. Dice. Yo, mire, yo crecí a mis hijos, bendito mi Dios, dijo. Yo nunca supe que era andar con un médico, porque ellos crecían sanos, como lo vuelvo a repetir, porque todo lo que comíamos era sano. Las señoras de ahora, pues ya no buscan... Como antes en el campo se iba a traer lo que se comía. Hierbas, todo eso se conseguía, no se compraba. Bendición, se puede decir. Ahora ya no. Ya entraron esas compañías en sembrar esas plantas, pues. Y ya no dejaron sembrar el maíz. Ya solo plantía, siembra. Y es raro que siembra este, milpas poquitos son los que siembran, pero es porque esas compañías entraron de, de banano, por eso es de que ya no se siembra el maíz. Ahora se está terminando todo, porque los grandes, pues se puede decir, los que son de dinero abarcan los terrenos, empiezan a dragar, están dragando el río para entrar agua a sus plantaciones. Por eso de los quineles, por eso de, y por eso de la palma, que jala mucha agua. Los pozos se nos están secando, pozos que tenemos mecánicos. En tiempo de verano se secan los ríos, los pozos. Los pozos, sobre este, estos días de que hubo verano, ay Dios, no, no había agua suficiente. Antes llovía más que ahora. Ahora ya no, porque como han botado los árboles, pues por la plantación de los árboles ya no, ya no hay mucha lluvia, poca. Eh, mi esposo este año que estamos por terminar sembró una plantita abajo, fueran a verla toda quemada porque el agua del pozo ya no fue buena porque ya no hay buena agua en los pozos porque como están matando lo que es las venas del río, entonces, ya los pozos no tienen de dónde jalar. Buena agua, pues. Ahí ha habido mucha contaminación del agua y los peces se han muerto. Porque, como antes no estaba contaminado, pues, y ahora sí. Ya las bananeras echan sus desechos ahí. Entonces, ya ni a lavar se puede ir. Se miraba bien bonito en el río, lavando. Pero ahora ya no. Silencio, se mira el río, ya ni. Ni gente llega a pescar. Han dragado mucho el río, entonces sube mucho la sal de, de lo que es el mar. Viene y entra aquí a nuestro río. Y entonces ya el agua viene salada, entonces filtra. Y ya nuestros pozos tienen agua salada, ya no tienen agua dulce. Y entonces ahí es donde se secan nuestras plantaciones. Ahorita ya no se puede ir a, a bañarse al río porque luego salen ronchas. Todo está seco ya y contaminado. Ya no está limpia el agua, está toda sucia. Si estamos pasando ahorita apenas con el agua, ¿qué se espera de nuestros niños? Ya cuando sean más, más grandes, pues, ya va a ser peor la sequedad. Ya toda la gente ya no siembra el maíz porque ya han abarcado para, para la palma, para el banano, para lo que nosotros no lo comemos diario. Entonces, ¿y qué?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 Porque antes las mujeres no trabajaban, se dedicaban a su hogar, a cuidar a sus hijos. Ahora por las empacadoras hay trabajo para las mujeres, cierto, generan trabajo. Pero a la larga nos traen otros problemas más serios. Porque antes no trabajábamos en una empacadora, pero nos sobraba el que comer. El río nos producía que comer, hasta para vender. Y no, no, ponga el esposo, no trabajaba una semana. Pero si sí habían peces, se salía a vender y ya salía para comprar otras cosas de la cocina. Ahora vamos al río, regresamos sin nada. Antes no. Entonces, pareciera que favorece. Viéndolo por ese lado, favorece porque las mujeres trabajan y tienen más oportunidades. ¿va? Pero viendo el, el otro lado, dijo, no, porque entonces, ¿qué va a pasar con nuestro río? Es que los. Forzan mucho, ahorita ya ni la hora les dan para comer solo minutos y ya otra vez a trabajar. Casi así como esa plantación B utilizan más a los niños porque ellos corren para cargar las cosas, este, las frutas, ganando 85 o 90 diarios. Pero para mí que que no está no es justo el pago que dan porque para lo que trabajan pues yo he visto que sí hay muchos de ver la pobreza que están dicen me voy a ir porque ya aquí ya no se hace nada y es así tanto trabaja uno y no se puede uno no puede progresar más Guatemala es un país rico pero lamentablemente la corrupción ha llegado y eso nos tiene a nosotros hasta el tope que realmente todavía estamos viendo de que los pocos que están allá y los pobres que somos demasiados no hemos podido derrocar a los grandes empresarios al cacique. el cacique es poco nosotros los pobres somos los demasiado más grandes